Hoy es 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima y dice la vieja creencia que hay que cortarse el pelo, enterrarlo debajo de un rosal para que crezca fuerte y sano. Bueno, pero espera, porque ese es un montón, o sea, es, hay un montón de mitos, ¿no? Hay ritos alrededor del mundo y eso te queremos preguntar a vos, que estás del otro lado en tu casa, tomando un mate, un cafecito, deja todo lo que estás haciendo y pensá, ¿cuál es ese rito que nunca podés dejar de hacer? Hay muchos. Hay muchos. Nos interesa saber cuáles son los que tienen ustedes ahí del otro lado. 261 344 El WhatsApp ya está abierto para que se genere el ida y vuelta de siempre entre ustedes y nosotras. Y vamos a arrancar este programa justamente hablando de Santa Rosa de Lima. Uh -huh. eh, la primera santa sí. de América, dicen. Dicen, exactamente. Según, eh, ¿no? Relata eh, la, la creencia religiosa. ¿Qué mejor que hablar con este tema con ella, que es amiga de la casa, que ya está acompañándonos con Marcela Hurtado, historiadora Marce? Bienvenida. Gracias Muchísimas por venir. gracias por invitarme a la casa de ustedes y en este rato tan especial donde mucha gente debe estar esperando. Hoy ya me corto el cabello, ¿Viste? la tormenta de Santa Rosa, ¿Sí? los mosquitos, ¿Eh, tanta cosa para, que hay por acá. Yo no sabía lo de los mosquitos. Que, no. Ahora sí. le vamos a ir preguntando de todo, pero eh, un poco para entrar en tema, uh -huh. relatemos algo de, de, de la vida y obra de Bien. Santa Rosa de Lima. En realidad se llamaba Isabel, Isabel. Isabel Flores de Oliva. Ella era la cuarta hija de un matrimonio que tuvo 12 hijos, wow. ¿no? como familias numerosas de aquellas épocas. Qué aguante esa madre. ¿eh? Este, sí, de papá español, uh -huh. mamá aborigen y en realidad este, fue criada con todas las, dijéramos, los cuidados de las familias de entonces. Estas familias tradicionales, coloniales y que, eh, a ver, eh, desde muy chiquitita ella demostró este tipo de devoción, ¿no? Ya tenía cuatro años y ya cargaba una cruz, por por ejemplo por el por el patio de su casa Mirá. y la familia estaba horrorizada porque en realidad decían cómo tan chiquitita esto eh, las, eh, ella fue esta devoción eh, a lo largo de su vida y sobre todo en sus primeros años, eh, hasta se infligía ciertos castigos para padecer, como se usaba en aquella época, uh -huh. para, eh, dijéramos, padecer lo mismo que había sufrido Jesucristo es en el, el camino a la cruz. Pero, pero ¿la, misma, familia era, era... la familia era... Todas las familias eran católicas en aquel momento. Uh -huh. o sea, sí, pero practicantes muy... Todas practicantes, porque en aquel momento, en la todo. corona española, claro. no existía otra religión que no fuera la católica, uh -huh vengamos qué pasaba eh, ella la familia estaba muy disgustado con estas medidas y no la apoyaba en absoluto excepto un hermano, su hermano Hernando, que era más chiquito que ella, y era el que eh, dijéramos apoyaba o la ayudaba en ciertos momentos. Por ejemplo, tenía un ayuno de tres veces por semana. Siento muy niña, eh. Qué fionera años. con el ayuno, ¿eh? uh -huh. <risa> Sí, hoy, hoy lo hacemos oh, un poco claro. la fuerza, ¿no? <risa> Pero ahí en ese momento ella lo hacía el ayuno tres veces por semana. Claro, reciente pregunta de era familia religiosa, practicante, decía, todos es, lo eran. La pregunta todos. indicada es era así fanática a la familia, ella lo, lo extrajo de ahí eso convengamos que no, ella en realidad sintió gran pasión por una figura como tantas había en las casas en aquel momento, estaban los devocionarios y siempre en toda casa familiar española, había un pequeño lugar donde estaba el altar uh -huh. ¿no? donde siempre había ciertas advocaciones, ella quedó muy impactada por la figura de Santa Catalina de Siena uh -huh. y entonces ella quería imitar Todas las prácticas que, ella ten, que Santa Catalina de Siena había tenido. Entonces ahí fue cuando esa, como una especie de, dijéramos, de querer imitar esa vida, ella va tomando estas prácticas religiosas. Eh, ese quería entrar de monja, pero su papá no la dejaba. Porque era muy bonita. Sí. Muy bonita. Uh -huh. Pez muy blanca, cabello muy rubio. ¿Y dónde viene el nombre de Rosa? A ver, ¿de ¿por dónde? qué? Porque una haya una de las, de las señoras que la cuidaron desde bebé, cuando, tenía apenas tres meses cuando fue a verla a su cuna, que vio en su cara como si fuera el, una rosa, Ajá. una rosa abierta. Desde entonces le puso rosa. Su papá le pareció que... Se condecía con su físico, con su aspecto Así que ahí eh, le empezó a llamar Rosa Pero ella estaba muy disgustada que la llamaran Rosa Ah, no le gustaba oh. No le gustaba porque casualmente en aquel momento Lo que ella no quería es casualmente Si bien era destacada por su belleza eh, Lo usual era que las casaran muy jóvenes Acuérdense, 15, sí. 16, 16 años la casaban Y ella no quería nada de eso Ella sabía que era muy bonita Y ella sabía que mm -hmm. era muy bonita y ahí viene lo del corte de pelo. Y eso te quería preguntar, porque seguramente nos están escuchando claro. y dicen, bueno, pero espera, ¿qué tiene que ver el corte de pelo con todo esto? Y usted tiene que ver que ella... Intentó afearse uh -huh. para no tener pretendientes y para que no la casaran con nadie. Entonces, acuérdense que uno de los grandes dotes de la mujer siempre fue ese cabello uh -huh. largo, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, no como el mío, ¿eh? Cabello largo, chicas. Entonces... ¿Te lo pasó los 30 de agosto, no, me ¿No? sí. <risa> Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, ese cabello largo, eh, Cortado como ella, porque ella se lo tijereteó, eh. No, no, no es que se fue a la peluquería a cortar, pero bueno, como hacen... sido más. Y qué más hizo? Se echó pimienta en la cara. ¿Por qué? Porque se le puso todo color porque quería ser fea para que nadie la mirara y para ella no dijéramos opacar la belleza de Jesús. ¿Qué me cuentan ustedes? Mira uh -huh. que, que lo que lo que, es que está haciendo. A ella, este, vamos desentrañando un poco de todo lo que hay en torno a Santa Rosa de Lima. ¿Y Lo de la tormenta. Pero vamos a seguir un poquitito esa historia. Ella hizo un ermita en su casa uh -huh. y ella se pasaba todo el día en esa ermita. Y acá les vengo a contar algo bastante interesante también. Y lo de las tormentas viene un poquito después. Ahí en esa ermita, en el huerto de su casa, se dedicaba ella a cultivar, cultivar las flores y ustedes vieron que los distintos reservorios de agua crean los mosquitos Ay. y le cuento que nunca la picaron ¿por qué? porque ella hacía un pacto y en sus oraciones y en esos momentos de consternación y de fe y de oración religiosa se hizo amiga de los mosquitos y entonces nunca la picaron a ella porque ella hablaba con los mosquitos y decía que los mosquitos hablaban con ella. Bueno Marcia, ella. hay un montón, hay un montón de ritos, la verdad que esto de los mosquitos yo lo desconocí, me parece muy interesante conocer y como preguntamos al principio del programa seguramente hay muchas personas que tienen otros, otros ritos ¿no? Que, no, que, pueden, mm. eh, que, que siempre hacen. ¿no? Entonces, nos gustaría volver a preguntarles a ustedes, que nos cuenten, ¿no? ¿qué rito nunca dejas de hacer? Yo te pregunto a vos, ¿tenés algún rito? Quizás algunas prácticas, Ajá. más que nada para Navidad, por ejemplo. Es Estas cuestiones sí. de, de las velitas de Navidad y pedir los cuatro deseos. Previamente, sí, siempre tengo algunas cosas de eso. Y me gustan porque creo que eso hace. Porque hay una cuestión que es muy importante destacar estos ritos, todos estos mitos, nacen de ciertas prácticas cotidianas, uh -huh. que la gente se asegura esa unidad, se asegura esa dimensión, dijéramos, hacia una, dijéramos, de, un, de una proyección de vida hacia un más allá, practicándolas cotidianamente. Y por otro lado, refuerzan esos lazos comunitarios, ¿no? uh -huh. Esos lazos que nos hacen vivir en este capullo, dijéramos, protegidas, controladas y que nos dan seguridad también. ¿no? Uh -huh. Mar se quedó ahí entonces lo de la tormenta. Ah, lo de la tormenta. Bien, eh, esto es importante mirar. Ella aparte bordaba, eh, cosía, enseñó, se preocupaba mucho de los humildes. Pensemos lo que era la lima de entonces, esa lima que estaba sometida, el puerto del Callao, que es próximo a Lima, este, eh, sometido a eh, todos estos piratas que aparecían, saqueando y llevándose todas las riquezas de los puertos barco neerlandés, neerlandés más o menos hoy día digamos Holanda, ¿eh? Eh, ¿qué es lo que pasa? Eh, intenta saquear el puerto del Callao. Entonces, a ver, hay una convulsión en la población de Lima y dicen, ay no, pero esto es un saqueo, ¿se imaginan lo que significaba en aquel momento un saqueo? Entraban, arrasaban, tomaban mujeres, sacaban provisiones, o sea, mucha gente empezó a migrar y ella, ¿qué hizo? Se puso en el altar mayor de la iglesia. Así defendiendo el Santísimo Sacramento, junto con otro grupo de mujeres. ¿Qué pasó? Interesante, acá y aquí viene la tormenta de Santa Rosa. Pasó que se desató una terrible tormenta y en esa terrible tormenta muere el capitán de, los Vat, de la flota neerlandesa. Por lo tanto, no es atacado el callao. Y se tiene que retirar. De allí que las tormentas la consideran no como algo perjudicial, sino la tormenta de Santa Rosa que salvó a todo el pueblo de Lima. Ah, mirá, mirá que, qué bueno. A qué todo esto todavía me cuesta linkear esta situación. Está bien. Yo tenía el pelo largo, era hermosa, quería alejar a los pretendientes, se corta el pelo. Después, ¿cómo surge todo este mito de si te cortás el pelo y lo enterrás, te va a crecer fuerte y sano? Porque ella cultivaba en su huerto, yo les decía, sí, todas las plantas. Entonces, sí. ¿qué es lo que va a empezar a seguir? Teniendo esa tradición de ir afeándose, cortando su cabello, apenas crecía cortaba. ¿Y a dónde lo depositaba para que su familia no se enterara? Ah, en, las en las plantas que cultivaba. Sí, en, en el huerto que cultivaba. Ah. Entonces, ahí viene esta tradición. Y como eran tan bellas las rosas que cultivaba en su huerto, de ahí viene esto de si enterramos el cabello, crece fuerte y sano el cabello de la persona. Y por otro lado, hermoseaba con bonitas rosas toda la, dijéramos, la vista de su familia en el huerto. Marce Santa Rosa de Lima. ¿Por qué? ¿En qué momento llega la Argentina? ¿Quién la trae esa creencia? Bien, Santa Rosa de Lima va a ser canonizada en 1671. Uh -huh. Estamos hablando siglo XVII. Por Clemente X. Por Clemente X, exactamente. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué es canonizada? Porque ella muere en 1617? Pensemos que a 70, casi 70 años después va a ser canonizada. Porque en realidad va a trabajar mucho con los humildes, les va a enseñar a, a hacer las labores, les va a enseñar modos de vida para defenderse, va a prodigar eh, todo ese amor eh, siempre con los humildes, siempre para que no sean castigados. Pensemos lo que es esa población de Lima entre los negros, los, los mestizos, los aborígenes, o sea, ella por esos humildes es que realmente va a dedicar todo su amor. Y aún tenía una serie de cosas, ella cuando iba en peregrinación y conseguía las ayudas para toda esta gente, ella portaba una corona de espina de metal. Para que esas espinas, a simulación de Jesucristo, ah, sufriera y padeciera. Oh. Ella, en ese pequeña ermita que construyó en el fondo de su casa, ustedes piensen que las construcciones, así un poco provisorias, son un poco húmedas, así que contrajo un reuma espantoso. Su familia, súper enojada con todo esto, bueno, procuró, <ríe> se imaginan, este, procuró que ella sanase y de, de, recibe con toda esta bien obra a las puertas de su casa iba muchísima gente a pedirle favores es por eso que es canonizada en tan breve tiempo porque en realidad la consideran una milagrosa no solo por esta tormenta no solo, sino por todos esos favores que hacía en pro de la gente la Mira, qué primera lindo. santa de América la primera mujer ahí es canonizada. canonizada en América es la primera santa de América y desde allí pensemos lo que fue toda la dominación española Sí. Se irradia la primera santa canalizada de América hacia todo lo que es los distintos virreinatos. Bueno, te cuento, Mar, si le cuento a todos que María anduvo hoy por, por dónde estuviste, pues fuiste a ver a. Pues, y tú, ¿cuál? Dices, claro. Sí, tenemos que dije, saber de corte de pelo que, que más bien un peluquero que nos diga. <risa> claro, dije, bueno, ¿qué pasa con esto? Mito. Por realidad, me corto el pelo, no me lo corto, lo le digo a la pelo? gente que se lo ¿Te lo cortaste? Miremos. A ver, a ver si está. Dicen que es bueno cortarse el pelo cada 30 de agosto. ¿Será verdad? Vamos a averiguar. Hola Pascual, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, ¿Hay que cortarse el pelo para el día de Santa Rosa? ¿Es bueno o no? <risa> eh, todos los días. <risa> Necesitamos que se corten el pelo, pero en realidad es un mito. Es un mito. Visto que alguien que le cortaste el 30 después apareció con super melena? No, no, no, no hemos visto eso. Lo que pasa es que la creencia hace de que uno vea esa diferencia, pero sinceramente es un mito. Es un mito toda esa fábula de poder decir vamos a hacer tal cosa, pero bueno, hay que seguir la corriente a la gente que se siente bien, por eso que no es nada malo. Vos decís que si alguien notó mejoría se autoengañó. Se autoengañó y nos creyó que nosotros le decíamos que estaba mejor, pero no, no era así. De todas maneras, más allá de tu opinión, ¿viene en este día mucha gente? ¿Aumenta la clientela? ¿Qué pasa con la creencia? Sí, la creencia se ha perdido mucho porque los chicos, los jóvenes, no tienen idea, le decís... Sabías que en Santa Rosa se cortaban todo el pelo y se quedan mirando como diciendo ¿por qué? Eh, la creencia queda un poco con la gente más grande, pero no, no con la gente joven. Así que se perdió un poco eso. Y entre esas personas que conservan la creencia, después de que les cortas, se llevan el pelito, ¿qué hacen? Porque viste que está esto de que hay que enterrar el pelo debajo de un rosal. Exactamente. Sí, todo eso termina enterrando el cabello en un rosal. Por, él, por algo era lo de Santa Rosa, pero es como que se van juntando palabras parecidas porque Santa Rosa y el Rosal, pero no tiene nada que ver. Pero está bueno de que el mito exista y de que la gente lo crea, pero si se sienten se bien. ¿Se llevan el pelo o no? Se, ¿se, llevan? se llevan el pelo, sí, sí, para poder enterrarlo cerca de un Rosal o abajo de un Rosal. Ah, sí. Perfecto. Y entre los pocos o, o, o muchos que se da esto de conservar la creencia, ¿Más hombres que mujeres? ¿Solo mujeres? No, no, es más las mujeres. Los hombres por ahí lo dicen, pero le da vergüenza decir, me llevo un mechón de pelo. Así que por ahí aparecen a cortarse porque dicen, no, oye Santa Rosa, me cortó el cabello. Pero vuelvo a repetir, son mayormente personas grandes, no jóvenes. Pero aunque sean las grandes traen a las nietas <risa> sí, o qué. Sí. sí, se lo transmiten a los chicos, los chicos no le dan importancia. Pero bueno... Es algo ese mito que nos hacía bien porque venían mucha gente en esa época en Santa Rosa, pero bueno, hoy ya la creencia es medio como que pasó. Bueno, y si nos seguimos quedando en esas que vienen, se cortan poquito, mucho. Eh, no, cuando se cortan por el tema de Santa Rosa se cortan, se hacen un buen corte. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Para poder... Ellos mismos dicen, no, para que me crezca el cabello mejor, con más brillo, más suave, más lindo, que no se vea tan tajoso. Pero bueno. Corte se brusco. Se cortan, se cortan un buen corte. Bueno, pero tú querías que me cortes un mechoncito, ¿puede ser? Lo podemos cortar, claro. seguro. Lo llevo. Seguro. <ríe> y al rosal. <ríe> ¿Cumplió? Me te corté. lo cortaste. Espera, sí. Bien, te lo enterraste? Quiero decir algo. Sí. Me lo corté, me traje el pelo de la peluquería, lo voy a poner abajo del rosal, pero no creo en nada de esto. Lo hiciste <risa> porque, pero, <risa> no, lo por el programa. Lo hice por el programa. <risa> pero no creo en nada de esto. Lo que pasa es que conociendo un poquito más la historia, por lo que nos aportaba acá la, la Marce, si vos te cortás el pelo, lo hacemos como lo hacía ella, es cortarse el pelo, señora, nada de la puntita, un mechoncito. O sea, nos lo cortamos cortito bueno. Claro, porque pensá que lo que si eh, una de las cosas que tomaban las doncellas en edad de merecer era ese cabello largo, calcular que se cortaban chiquitos quedaban feas. Entonces, ese yeah. era el sentido. Es, viste, por eso. Es por eso ese. no le crece el pelo ah, a la que feas. nos está viendo ahora. <risa> porque tenía que cortar todo. <risa> También sí. eh, fue eh, declarada patrona de la independencia, eh, En realidad, según, según algo que leí. Patrona va a ser de muchos lugares Ajá. y no balde, en, en casi toda América existe la ciudad de Santa Rosa, la advocación por Santa Rosa, Ajá. etcétera. Primero porque es la patrona de América. Sí. sí, y en Argentina en algún momento también es patrona de una parte del ejército. Bueno, una serie de ah, cosas, okay. como tantas otras que tenemos. Uh -huh. Pensemos la Virgen de Luján, en el caso de Mendoza, particularmente, que la semana que viene es la Virgen del Carmen de Cuyo, uh -huh. el 8 de septiembre, o sea, que es a quien San Martín le entrega el bastón de mando. Bueno, pensemos que todas estas advocaciones surgen porque también existe esa necesidad de trascendencia del hombre y de pensar que hay un más allá. ¿no? Y que, a ver, en aquel momento pensemos las vicisitudes que tenían, malos caminos no tenían este, modos de comunicación entonces muchos partían a la guerra y más bien pensaban que nunca más iban a volver, Claro. entonces esto de entregarse a Dios pensando que se van a rezar bueno, ahí vienen todas estas advocaciones mi gente, dijéramos Mariana ¿no? Marcelito, Hortado, siempre es un placer escucharte gracias. la verdad que tenés una forma, siempre te lo dije de contar las cosas que te atrapa que bueno, atrae, así que muchísimas me gracias me alegra mucho y buen Santa Rosa gracias. buen Santa Rosa, cortemos un pechoncito, pensemos que no va a crecer fuerte. Yo tengo, antes de terminar tengo una duda, perdón, me encanta sacarme las dudas acá en vivo. Sí. Eh, ¿Hace cuánto no hay una tormenta fuerte de Santa Rosa? Yo no tengo recuerdo. No, así. la verdad que no tengo idea pero sí te puedo aportar como dato que no vamos sí. a tener tormenta de Santa Rosa eh, fuerte, solo una inestabilidad hacia el fin de semana acá en Mendoza pero no mucho más no, que Nada eso. así de, de, de la lluvia fuerte así de Santa Rosa. Mira, bueno. Gracias. Creería que el cambio climático nos está desestabilizando los mitos. Soy, total, total. Estas son el cosas climario. que vienen para cambiar o escenas. Bueno, gracias, muchísimas Marte. gracias. Marte.